Ahora sí, la vamos a presentar a ella, a mi Ahí está, escucha la música, a mi nueva compañera y la nueva y flamante conductora de Estricta Eugenia, vamos a ver, bienvenida. Hola. ¿Cómo gracias. estás, Euge? Muy bien. Me encanta. La verdad que muy bien, gracias por invitarme a su programa, que me encanta, siempre lo veo con, con mi mamá que está de la Pero Sí, lado. le damos un beso. <risa> le encanta, y sí, la pasamos muy bien, siempre, así que gracias. Euge, bueno, me encanta que, que te sumes. Vamos a generar un poco de marco de la, para la gente para que, que conozca. Sabemos que Street es uno de los programas más antiguos en la televisión, sobre sí, todo 24 en 24 años, 24 años, 24 años del 98 que estamos al aire, eh, un programa de sociales, de cobertura de sociales del más importante de la provincia. Y ha pasado lógicamente por su ciclo... distintas conductoras, distintos conductores... ...he pasado yo, ha pasado Agustina Bernardi... ...mucha gente muy querida... ...y ahora llegó el momento de Eugenia Musaber... ...así que es un placer tenerte... ...mi nueva compañera y quiero que nos cuentes... ...cómo te estás preparando, qué sentís con esto... ...para, para conocer y arrancar esta nueva... faceta, esta nueva etapa de Estricta. Bueno, ya hace un mes que estamos grabando notas... Eh, ...yendo a distintos tipos de eventos... ...a distintas bodegas... ...así que la verdad que estoy muy contenta porque es también un poco a lo que yo me dedico porque yo soy sommelier y Ajá. bueno eh, me gusta mucho el mundo del vino me gusta mucho, bueno, los eventos la verdad que se forma un ambiente hermoso y poder comunicarlo, poder comunicar nuestra provincia que es tan espectacular para mí es un honor y es un privilegio así que espero hacerlo de la mejor manera Pero por ¿Cómo, ¿Cómo llega a vos la, la posibilidad de convertirte en conductora estricta? En realidad fue porque bueno, yo tengo un Instagram que empecé hablando de vinos, viste, uh -huh. hacía videítos eh, tipo... ...como cualquier cosa... ...y me contactó Juanpi... Eh, ...por de parte de María... ...¿viste? Ajá. ...así que... <risa> Ay, <como risa> Así que, que ¿cómo ¿cómo se llama... ...bueno nada, me contactaron... Y, ...y obvio dije que sí... ...porque yo aparte en el 2019... ...me había ido a Buenos Aires a estudiar... Uh -huh. de, ...volví ahora a fin de año... ...entonces era como que... ...estaba haciendo cosas por privadas mías... ...pero nada fijo... ...entonces claro. Juanpi me, me ofreció esto... Y la verdad que dije que sí porque me pareció... Es que es estricta, ¿cómo vas es? es? a claro. <risa> nada más ni nada menos, pues así bien. que para mí es un privilegio. Total, y vos ya habías tenido una experiencia no televisiva. Sí, yo eh, cuando tenía 18, 17, 18 años me fui a hacer temporada de Las Leñas, uh -huh. hice un programa, Winter bueno, Channel. el Winter uh -huh. Channel, uh -huh. eh, un programa local de allá, así que bueno, también hacía un poco eso, no notas en la nieve... Eh, estaba también en la parte de, de, de notera de, del programa, haciendo conducción, un poco de todo. Así que ya había tenido como una experiencia en la televisión. Bueno, pero eso, esto es lo que dicen ustedes, ¿no? Bueno, Luke y vos ya consagrado también de Estricta ahora <risa> Eugenia que, que se incorpora ¿no? al staff, pero esto es lo que tiene el programa ¿no? de mostrar a través, en este caso del vino o los eventos o lo que tiene la provincia para ofrecer, me parece que el, el formato Estricta, o sea, es, es eso, si no pasás por Estricta, es no tuviste sí. el evento en Mendoza, Totalmente. Claro. es así aparte ha crecido mucho, ha avanzado mucho con el paso de los años, imagínense 28 años, claro. ha evolucionado en evolucionado los sociales, los tipos de eventos Estricta siempre eh, vigente y ayornándose, sumando redes sociales en su momento Instagram, Facebook para estar siempre a la vanguardia y poder mantener esta naturaleza que tiene el programa. Y bueno, me encanta que, que te sumes ahora en la, en la conducción, Euge, y sí. que podamos compartir distintos eventos. ¿Cómo ves la parte social en Mendoza? ¿Crees que va creciendo en los sociales, que hay mayor cantidad de eventos? ¿Cómo lo ves en este momento? No, un montón. Yo creo que la provincia está creciendo... Increíble en todo ¿eh? En su gastronomía en Cada vez hay más cosas que hacer eh, Vos sabés que mucha gente de, de todo el país De Buenos Aires, sí, de claro. Córdoba Buscan Mendoza por los tipos de eventos que tenemos Porque tenemos evento en Potrerillo En, en, en el Valle de Uco En uh -huh. distintos tipos de bodegas Así que yo creo que la provincia está creciendo abismalmente sí, Y hay que, hay que explotar sí. ese Para todos, ¿no? Uh -huh. Para el argentino, para el porteño, para el mendocino Y que puedan ver un poquito De todo eso, ¿no? Total uh -huh. Y siempre es gracioso porque quiero que me contes de tu experiencia con este mes que ya llevas haciendo notas Viste que a veces el mendocino es un poco cerrado para la oh, cámara para, y eso Para darte una nota Y y programa para ahí con el hecho de que no, no te doy notas, No, no, no a la gente común ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido con vos esa evolución? No. Porque viste que la gente es tímida, a veces le cuesta Sí, no, no, pero vos sabes que yo he tenido como una grata sorpresa Porque la gente ha sido muy cálida conmigo, uh -huh. muy amable La verdad que no puedo decir nada El mendocino conmigo se ha portado de 10 siempre Todos, ¿eh? Desde el, el dueño de algún lugar hasta el chico que va a querer hacer una nota. Así que no, no he tenido problema. Al contrario, han venido a mí a decirme me haces una nota. Más ah, más bueno, bueno. <risa> bueno, qué bien. Uliven, Así busqué. que, no, sí, sí, sí. La verdad que. Bueno, la otra vez nos pasó que estábamos en la vendimia, sí. ¿viste? Y, y costó encontrar a alguna persona. Pero a veces se pasa, suma. pero siempre surten. Sí, siempre sí, sí. la gente, aparte, como está tan instalado, la gente ya identifica el no, programa y es fácil. Que Hay eventos que le dicen estricta, no puede estar. No puede o faltar. sea, es infaltable sí, los eventos. No, aparte sí, sí. hemos ahora estado en, en los mejores eventos de lo que es Vendimia, uh -huh. de bueno de presentaciones de vino, de Sunset, de todo lo que se está haciendo ahora en Mendoza. Así que, Pero por supuesto. ¿Y qué tenés Eugenia vos así como de distinto como para ofrecerle al formato y al programa estricto? O sea, ¿qué tiene Eugenia? ¿Cómo, cómo te venderías vos? Para los que no te conocen. Bueno, yo la verdad que coincido que soy muy simpática, uh -huh. me río de todo, tengo la risa muy fácil. Entonces como que me gusta eso, me gusta también mucho el contacto con la gente, me gusta aprender de todo, me gusta hablar con distintos tipos de personas. Yo hablo hasta desde con, no sé, con la persona con la que entré ahora hasta con ustedes, no tengo problema. Así que yo creo que también tengo mucho de eso. Sí, que mira. soy muy simpática. Entonces acá soy la clave. <risa> y además también simpatía? ha sido reina en Capital o no, de la sí, Venida fue... tuvo su momento vendimial. Sí, pero pues, mira, yo me acuerdo que creo que fue en el 2015, ¿te acordás Dani que vine al programa? Ay, ah, ¿a cuál? Este... Al de la G, al de la había sido, no me acuerdo, que vos estabas detrás de cámara. Sí, sí al de la Gustavo. Claro, bueno, te acordás que vine sí. y bueno, y desde ahí te conozco. Yo me acuerdo de Dani que estaba detrás de cámara y empezó ahí. Y bueno, y nada, y sí, en el 2015 salí eh, Reina para, un, eh, para la segunda sección uh -huh. Y después, bueno, me fui a hacer el programa de Winter Channel Y después me fui a ir a Buenos Aires y ahora volví acá a mi ¿Te, te quedaste acá en Mendoza? Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí, me volví definitivo Y que para que... ser estricta tenés que estar acá porque todo no, el tiempo... No, no, de no y aparte y... fue una experiencia que quise vivir en Buenos uh -huh. Aires eh, Viste que uno siempre tiene sí. como el sueño de irse uh -huh. Así que bueno, nada, se me cumplió me fui, estuve un tiempo y la verdad que la provincia no la cambió por nada. No, no, me no va va a ver, a Mañana, ¿no es cierto? Arranca eso, quiero que lo vendas ahí a la cámara 3, que yo, bueno, soy Eugenia, vamos a ver. Nueva conductora, mañana sábado 19.30, los esperamos en estricta. ¿A cuál? Ahí. Donde ah. está la lucecita roja? Bueno, mañana 19.30, sábado, no se pueden perder estricta por Canal 7. Pero muy bien, Eugenia, y antes de terminar, sí, sí, porque lo dije al principio, sí. no es la única incorporación, porque también lo sumamos a hacer notas conmigo a nuestro querido. Querido compañero Facu Kaila, que va a ser su ingreso. <risa>